Pues presa y se alborota, a la velocidad, solo gana el que flota, se olvida la necesidad de abrir para el Observar el calor Esto es algo irrepetible Somos nuestra religión Agradece que hoy día creo en Dios Esto es algo irrepetible Somos nuestra religión Lamentablemente hoy no creo en Dios